Ensalada de manzana. Necesitamos las manzanas peladas y cortadas en cubos y las sumergimos en agua por 10 minutos. Posteriormente colamos. Añadimos nuez picada, miel, sal y crema y servimos. Mis queridos estilócratas,